Políticos españoles, en breve, tienen que decir algo sobre las inmigraciones. Uh -huh. La inmigración es, es un derecho de los humanos, uh -huh. como los pájaros, eh, desde Rusia hacia África cuando hace frío. Es lo mismo con los humanos. Uh -huh. Los humanos tienen derecho de viajar donde les da la ganancia, aparte de las, de las guerras. Inmigrar es un derecho, nadie abandona su país porque quiere... Eh, venimos aquí a buscar mejor vida, trabajo, porque nos están empobreciendo a nuestros países, se están explotando nuestros países, entonces de algo tenemos que vivir. África no es pobre porque sí, África está empobrecida. Si no, África tiene sus recursos, tiene todo para que ninguna persona tenga que emigrar. Eh, emigrar es un derecho y es que dejan de matar a tanta gente. Primero me he sentido muy revoltado y chocado con las actitudes que he visto por los periódicos y la noticia de mis compañeros que estaban siendo masacrados, esto puedo decirlo, un masacre. Porque no tenían ninguna provincia para ver que son personas y que estaban eran indefensos, que no tenían ni arma, como estaban alegando que era un confronto entre policía y y las personas no puede luchar una persona que no tenía arma con una persona que está bien armado y bien equipado. Mucho rechazo que voy a sentir como persona inmigrante, como persona humana, a mí me produce mucha tristeza y para mí es una crueldad, una crueldad que todo el mundo tenía que condenarlo, desde el gobierno, desde... La gente, la, los partidos políticos, desde nuestros presidentes allí en nuestros países, toda la Unión Africana, el OTAN, tanto que dicen todo el mundo deberían de condenar esos, crimen, uh, esos crímenes. Es un sentimiento de impotencia, de rabia, que lo que nos choca más es de saber que es un gobierno progresista que está para proteger los derechos humanos, nos sentimos que hoy no es un gobierno de Vox que nos ha matado, que ha matado a nuestros hermanos, al menos ellos nos odian y nos lo dicen, pero un gobierno del PSUE, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Malasca, el gobierno de María Ceviche. Hoy se tiene que posicionar y rechazar esos hechos. Tiene que ir e identificar los cuerpos unos en unos y repatriar a los cuerpos en su familia. La gente cada día, cada a todos los hospitalizados a raíz de esta tragedia de las víctimas, a sus familias, en colaboración con las comunidades migrantes. Tanto por parte de Masí, Migrar es resistencia, porque Migrar también es un proyecto de vida. NATO no son...